¿De qué está compuesta la sala de máquinas? Está compuesta de lo siguiente Dos motores IVECO, 800 y piquito cada uno Con línea de eje, quiere decir que esto no tiene pata Esto tiene línea de eje Ahora vamos a darle marcha Voy a probar hoy, a hacerles un video con GoPro Este va a ser mi desayuno Voy a estar eh, desayunando acá En el barco mientras no pesca, mientras no a pesca Abrí el techo para ventilar un poco Ordené un poco Acá tengo algunos accesorios de GoPro que estoy probando Hay muchas cositas que yo casi nunca uso Pero voy a tener que empezar a usar porque la verdad que Firmar con GoPro está bueno, tengo dos eh, Hay algunas tomas que me gustaría probar Por ejemplo, esta es una Pero me faltaría un trípode ¿Qué estás comiendo? Comiendo huevo. Ajá. ¿Quién te hizo esa leche? Papá, el no. cadejo. ¿Quién? El cadejo. Arrimate más cerca, más cerca de la cámara, más cerca de decir el cadejo con cara loca. El cadejo. ¿Cadejo qué? El cadejo me cocinó. ¿Pero qué? ¿El cadejo bueno o oh muy? Malo. Bueno, ahí está la cangreja tomando su leche. No, está pescando. Yo estoy. Es, es, haciéndome es unos matecitos. Con chocolate, ¿Es con chocolate? ¿Es con chocolate? Sí. Ah, es con chocolate. ahí les mostramos, pará. Y les estoy subiendo la parte 1 de del Tour del Bote. Y voy a probar después de editarles con la GoPro la parte 2. Así que esta parte 2 va a ser muy random. Va a tener un par de cositas. Lo a ver a Juliano dormido. Le vamos a abrir la ducha a Nina si se baña. Porque está sucia, no se bañó en noche, le salió sangre. Eh, ¿Sí? A ver, mostrame. Mostrame el chocolate, miren. Les hice una leche con chocolate derretido. Ya está, eso no lo puedes comer porque te va a hacer mala panza. Ya está. Si quieres comer esto, sí. Esto basta. Tomá la leche, no me comas el chocolate. ¿eh? Ya estamos. Como verán, voy limpiando. Ya les voy a mostrar todo limpito, terminado. Ya estoy separando algunas cositas para llevar, esto no te lleva a casa Ahí está es curvana? ¿cómo estamos? Bien Escuchá, ¿sacamos un pescadito y hacemos una toma con la GoPro? Y es que no puedo Me Qué raro, pero ¿por qué no probas allá? O allá, en la punta ¿Estás sí. probando acá solo? ¿Tira de fondo? No. Voy a mostrarles qué hace Juliano eh, Estoy sacando ropa acá ¿Tu mamá dijo que te vaya bien? A ver, tele por acá, Juliano También está re dormido chicos Chicos, chicos, chicos, chicos Miren cómo está Julián. Julianito Hola Julianito Julianito sí. Hola Julianito Hola ¿Dormiste bien? Sí ¿Quieres una leche? Bueno ¿Y un pan con manteca? Sí El tío loco Papi. Le voy a hacer a Julianito un pan con manteca Así que vamos Anoche se me niña, Así que tuve que limpiar un poco acá ¿A dónde? Miren Limpió un poquito acá porque se meó Y ahora la voy a bañar bueno, La voy a bañar allá igual Así Está limpita y nadie durmió acá Dormimos todos juntitos va ellos Bueno eh, Voy a terminar de hacerles un poquito de cositas a los pipis Limpio todo, se los vuelvo a filmar un poquito más limpio Y vamos a ver la sala de máquinas que me quedó pendiente en el video anterior Así que voy a bajar Voy a prender los motores, ¿sí? Desde acá les voy a mostrar cómo prenden Y les voy a mostrar los motores en marcha, ¿vale? Chau Se largó a llover Ya los tengo bañados Prácticamente a los tres ¿no? A no lo los bañé, ¿listo? Una lista tengo acá A ver, lo estoy peinando A ver cómo está esa cara de peinada? ¡Qué linda! ¡Juliano, cómo vamos! Tengo otro allá Juliano, ¿vas bien? ¿Vas bien? ¿Ya ¿Tenemos ropa? ¿Eh? Tapate bien todo, tapate bien todo Ahí Ahí está, ¿qué querés? ¿Querés verte así? ¡A ¡Ah, papi! Ahí está mi papá Ok, te voy a peinar Quédate quiete. tarararam. Ponte que hacer así, miras, Tener así, así te filmas peinando Ahí tenés. tapate bien Ahí, tenéla ahí, ahí, apóyamelo en la panza Qué lindo que tenés el pelo ¿Con qué te lavaste? Con champú ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y quién te lavó? Y el cangrejo Muy bien ese cangrejo Bueno, ya tenemos un peinado A ver El cangrejo malo me lavó a cabeza y el culipio El culipio Bueno, ya tenemos culo lavado Cabeza lavada <ríe> Esa cara Amigo le voy a cambiar para llegar a hockey Así que... ¡Vamos Juliano, ver se nos va el agua! A ver Bueno, no va a ir así a hockey Pero... Se la va a llover, che Miren Así que estoy de mate y lluvia. Voy a hacer la leche a Juliano. Ya bañé los tres. Vuelvo a mis mates. Ya tenemos subido el video acá. Se estrena a la una de hoy. Así que atentos. Y. Me está gustando la GoPro. ¿eh? Va como piña. Voy a mostrarles el tema de los motores. Miren esto. Vamos a, eh, primero vamos a dejarle las baterías un poco cargando. Ya les voy a mostrar acá cómo prendemos. Pero antes les voy a mostrar la sala de motores o la sala de máquinas. Que se accede por acá. Ven este botón. Levanto acá. Vamos a prender la luz de la sala de máquinas. Y vamos a bajar para que puedan ver. ¿De qué está compuesta la sala de máquinas? Bueno, la sala de máquinas está compuesta de lo siguiente. Acá tenemos dos motores Ibeco. 800 y piquito cada uno, con línea de eje, quiere decir que esto no tiene pata, esto tiene línea de eje. Y en la sala de máquinas vamos a ver que está todo total, total, totalmente como eh, inífugo para el tema de la... ¿Ven? Tiene todo esto por el tema del calor y todo, para que no haya nada que pueda pasar dentro de la sala de máquinas. Pedazo de motores, pueden ver acá. Allá hay un montón de cosas del aire acondicionado, de batería, de desagote, de todo lo que se puedan imaginar, de filtros. Esto, por ejemplo, son filtros de combustible. Tiene dos filtros porque se te puede tapar uno, tac, abrís el otro y seguís navegando. Bueno, ¿qué más mostrarles? Este aparato que ven acá es un grupo generador que funciona básicamente para cuando vos estás en el barco. Y... Y querés tener 220 en cualquier lugar, por ejemplo, yo me puedo ir, no sé, a la isla y no tengo como enchufar el barco, el barco se enchufa a tierra o se enchufa a 220. Eh, se enchufa 220 a tierra, perdón, que es el cable en la marina o se le da con el generador, le das corriente a todo, el aire acondicionado a todo. Bueno, tiene ahí el, el Victron también, que es para tener 240 Oye, en el no barco. Ahí no. Eh, eso que ven acá, miren aquello. Eso de ahí son los escapes, la salida de escapes, batería, salida de escapes. Y el grupito hace un poco de ruido. Vamos a prenderlo, a ver. Miren, empieza a largar agua por ahí. Bueno, ahí ya saben que este es el grupo. Ahora les voy a mostrar cómo quieren en marcha de los motores. El ruido no es mucho, pero hace ruido. Subimos. Súper, súper fácil de acceder a la sala de motores La verdad que es muy práctica Vamos a poner en marcha, si escuchan Cómo se escucha desde acá y cómo se escucha Cuando eh, lo pones en marcha Y no, no estás, ¿no es cierto? Mire, dijimos Teníamos que tocar esto, tac, tac Ahora vamos a darle marcha Bueno, estos son los, los cambios, tiene abajo Y tiene para manejar de arriba Yo básicamente lo manejo de arriba, pero Por ahí si llueve podés manejar acá, Miren. vamos a darle prender a esto si lo pueden ver que es el simrad que es todo lo que es el radar está sucio eh, a ver, todo prendido acá a ver, a ver, a ver electrónica ahí está miren, hay cosas por ahí que uno se pregunta, ¿no? cuando está en un barco es cómo funcionan los inodoros, cómo funciona el agua el agua, básicamente, tiene una carga potable eh, Ahí la van a ver Esa es la carga potable Y esa es el combustible Este es el ángulo de giro, o sea que las hélices están recontra tiradas por el costado, no sé por qué Ahí Están tiradísimas por el costado Esto ha sido alguno de los chicos que jugó con el volante Bueno, acá tienen absolutamente todo, inclusive en este pueden ver alguna cámara eh, descubrí algo que se lo voy a mostrar vale. mm. Miren Descubrí dos cámaras Tiene una cámara arriba Esta ya la van a ver bien Esperen Bueno, no sé por qué por ahí no la muestra Pero tiene una cámara ahí Y tiene una cámara atrás para amarrar ¿Por qué? Te vas a preguntar por qué Miren lo que les contaba es que si vos querés por ejemplo desde acá atrás amarrar, es muy difícil ver entonces tiene una camarita que la descubrí acá pero no la pude hacer andar todavía miren no logro que, que ande, no sé si está suya o okay. qué, pero no he logrado que ande todavía no me pregunten por qué no he logrado que ande y miren que ya la toqueteé por todos lados esa cámara es para cuando vos querés amarrar desde arriba Ven, pues se maneja acá arriba esto. Vos tocas acá, te das comando acá arriba, le das comando. Una vez que tenés comando, vos agate un boat thruster Van a ver que esto es para mover la punta del barco, miren. Para los dos lados, bocina. Está apagado acá arriba. No, está apagado abajo. Vamos bueno, a aceptar. Eh, a ver acá el video. Ven, no se me ve, no sé por qué no se me ve. Esto se debería ver la, la cámara de acá atrás, que no sé por qué no se ve. Ven, ahí está la sala de máquina. No sé si alcanzan a ver algo, ¿no? Eh, y bueno, después acá tiene la radio. Voy a tapar acá arriba, que es muy importante siempre los barcos taparlos. Así que les voy a terminar de mostrar Cómo se ve Desde acá con la GoPro Van a ver que tiene una, un techo que se corre Y Acá se carga el agua Con esto subimos y bajamos ancla Puede ser básicamente miren A ver si la puedo acomodar A ver Ahí me gustó señores acá tiene toda la la cosa del ancla y después bueno todo lo que ya pudieron ver lo puse en marcha se accede por los dos laterales se accede por el techo en la parte 1 de este vídeo ya les mostré casi todo ¿Qué sacaron a ver se enchufa tierra, para que vean con esto las tierras acá tienen un enchufe 220 con una parrilla acá hay una escalera la pieza del marinero que voy a aprovechar a tapar el barco el techo voy a tapar y que más eh... vamos a apagarlo abajo ya les mostré toda la parte número Y listo, ahí quedó apagado Queda todo cargando Voy a aprovechar a apagar casi todo esto Voy a apagar motores Voy a apagar acá electrónica Ah, la bocina estaba apagada por eso no estaba. Y voy a abrir el techo Ahí está Porque voy a taparlo, les dije Así que voy a salir por acá Y le voy a poner el toldito del techo Para, para cuidarlo, como siempre Listo Y me falta un toldo de arriba Vamos a cerrar ahí el techo Chau y ya me voy chicos porque tengo que ir a ver a Roxy que juega al hockey. Espero que les haya gustado esta parte del de el video. Donde básicamente les mostré los motores que querían saber qué eran. Si quieren saber bien qué motores son, se los digo después, porque son 9 con no sé si 8.25 o no, 8.95. Esa parte no la tengo. Bueno, sin más, me despido de este vlog Son motores diesel eh, O sea que tienen gasoil Y nada, cualquier preguntita que tengan en el video abajo Y si les gustó el boat tour, los voy a mostrar navegando Y demás que lo podemos hacer cuando quieran Los quiero mucho, suscríbanse al canal, activen la campanita Y no se olviden que hay muchísimo contenido para ustedes Próximamente en Miami Chau Ah, todo esto se cierra entero y tiene todo, todos los demás Y esta escalera, miren Bueno, ya la mostré en el primer video Se sube y se baja Queda ahí Vamos a subirla ya Ahí queda esta escalera Totalmente guardada Y bueno, las cortinas las levanté a todas también hoy Así que van bueno, que está todo con cortinas levantadas Y nada, nada más por mostrarles Este es nuestro hermoso barco La Paz Chao.